Hola amigos de Mexcamp, me encuentro en el Museo Real de Toronto. Ya visité todos los lugares. Tendré que editar el video de este lugar porque son muchas galerías, muchos lugares. Estoy repitiendo lo mismo, ¿eh? es que no estoy coordinando bien. Y está muy interesante, es parte del City Pass, cuando vengan para acá, compren el City Pass, conviene más. Eh, lo más que. bueno. Muchas de las piezas que están aquí son réplicas, no son originales Pero bueno, te dan una idea de cómo está el rollo aquí Perdón, cómo es, por ejemplo, miren Esto es supuestamente un dinosaurio Bueno, los huesos de un dinosaurio, pero es, es falso, es réplica Y no sé si muchas de estas piezas sean originales o no Pero ahorita me confirmaron que muchas no son originales Pero bueno, están chidas no hay que hacerla de, de pedo, ¿no? miren. Esa fue muy interesante. Si quieren ver piezas originales, vayan a los países de origen de ello, ¿no? Y por ejemplo, he escuchado que el Museo de Londres tiene piezas originales del antiguo Egipto, momias originales. ahí está el Penacho de Moctezuma, en, no sé si en París o en Londres. Pero bueno. Ya se me acaban mis vacaciones, amigos. Me tengo que regresar a Vancouver. Ya que mañana me lanzaré a las cataratas y se acabó mi paseo. Ya cuando regrese, daré ya mi resumen de Toronto. A ver qué me pareció. Bueno, saludos amigos, que estén bien.